el aula desde el teléfono, vas a Google, Chrome, pones en el buscador aulas digitales de nivel primario TDF, esto que está escrito arriba, te lleva acá, nivel primario, Yo tenía abierta la sesión, pero te lleva a esta página. Aulas digitales tiene que decir nivel primario acá. Y ahí accedes a la cuenta, vas a poner acá, crear nueva cuenta. Y ahí completas, Creas un usuario, una contraseña. El usuario tiene que ser todo en minúscula, una sola palabra. Podés, tener, podés ponerle un número. Acá en la contraseña, algo sencillo, pero que tenga ocho, ocho lugares. Y después completas este, este formulario. La dirección de correo, el, el mail que tengas, tu nombre verdadero, tu apellido. Crear cuenta y ya estaría. Crear cuenta, yo no, no lo completé, pero bueno. Creas cuenta y ya está. Te va a llegar un mail y ese mail vos tenés que aceptarlo y poner el enlace en el enlace azul poner tu uso tu hacele clic y te lleva a confirmar la cuenta y ahí ya está acá este cuadradito azul es un para los los el menú haces en el relojito y te aparecen los cursos ya está